hola, persona maravillosa, gracias por ser así. Lo que más me gusta de ti, es que eres una persona ejemplar. Voy a decirte una cosa. Jonás es un personaje bíblico, que fue llamado para, predicar la palabra, en un lugar. La cuestión fue que Jonás, quiso escapar de su responsabilidad, así que se montó en un barco. Pero, Dios, sabía dónde estaba Jonás, y sobre la intención que Jonás tenía de escapar de la responsabilidad, entonces ocurrieron diversos eventos, hasta que Jonás aceptó cumplir su responsabilidad, e ir a predicar la palabra. Lo interesante de esto, es que todo lo que le ocurrió a Jonás, fue resultado de una intención de querer incumplir con el mandato de Dios. Uno tiene que cumplir todas sus obligaciones, para no andar con gente persiguiéndolo a uno, ni incomodándolo. Uno debe cumplir con sus obligaciones para no tener deudas, uno debe cumplir sus obligaciones para que no existan perturbaciones. Dios cumple sus promesas con amor, por eso uno tiene que cumplir con amor, hacer delicadamente las actividades regulares, tener mucha calma para evitar errores. Dios conoce las cualidades de uno, y siempre lo coloca donde uno va a rendir y a hacerlo bien. Cumple sus mandatos. Piénsalo eso es lo mejor. Gracias por atender a estas palabras, te harán bien. Hasta luego.